Estamos aquí de nuevo para que usted pueda entender que no somos una compañía que hacemos advertising para promoción, sino nosotros lo que traemos son hechos reales a través de, de las páginas sociales. Ejemplo, la última vez que estuve con ustedes, ustedes pudieron ver cómo nuestros clientes eran personas que estaban completamente agradecidas de nuestro trabajo. Regresamos otra vez con ustedes porque lo que usted necesita es lo, el, el, el final del trabajo de a quien usted contrata. Ejemplo, nosotros ahora mismo estamos con el pastor de la, de la iglesia misionera Elin, el cual hemos tenido un trabajo bien fuerte, porque el pastor es un hombre que no conoce sobre los seguros. Y usted y yo nos pasó lo mismo por mucho tiempo. Usted y yo firmamos el seguro, compramos la propiedad, cada año nos vienen, nos dicen que nos van a renovar el seguro y usted lo hace. ¿Seguro que usted lo hace? Lo que estoy bien seguro es que usted jamás en la vida chequea su póliza. Usted no sabe cómo fue la póliza del año anterior y cómo fue la póliza de este año. Nosotros, Price State, Public el que le hable, Enrique Ruiz, nos dedicamos a trabajar y trabajar en equipo para saber qué es lo mejor que le conviene a nuestros clientes. En este caso, quiero presentarle a ustedes, o, o tenemos un testimonio más en el día de hoy de la Iglesia Link con el Pastor Rubén López. El cual tuvo la, la. nos dio el privilegio de poderlo representar a, tra, a través de nuestro trabajo. Ahora, ¿qué es lo que usted necesita saber? El resultado de nuestro trabajo. Y para eso le paso al pastor, para que el, el pastor de la, de la iglesia eh, Misionera link le pueda decir, el pastor Rubén López. Ah, muchas gracias y gracias por esta oportunidad, Enrique, de poder decirle también a las personas que están pasando problemas que. Yo como pastor lo único que puedo hacer es predicar, enseñar la palabra, pero de temas de seguro no sabía nada, no sabía ni cómo era la póliza, sí firmé por la póliza, pero no sabía qué contenía, qué resguardo en algún caso de adversidad pudiera tener a favor de nosotros. Y gracias a Enrique. Y porque nos ayudaste a través de Prime State, ¿verdad? Y todo el equipo que trabajó, desde el primer momento nos asesoraste, estuviste con nosotros las veces que yo te necesité, te llamé y siempre estuviste al lado nuestro. Así que para nosotros y para aquellos que están pasando estos problemas que son dificultosos porque usted ha pagado siempre como nosotros hemos pagado siempre, pero a veces cuando llegamos a estos momentos, necesitamos de gente profesional, equipos profesionales para que nos ayuden en esta situación. Pastor, eh, una de, los, de, los, de, la, de las grandes situaciones que he encontrado a través de, de, de, de a múltiples, múltiples clientes es que están preocupados y ellos dicen, bueno, si hago un claim me va a subir el seguro. Y esto no es así, el seguro siempre va a subir, los seguros siempre van a estar subiendo a medida que pasa el tiempo, pero lo triste de todo, Pastor, es que no solo sube el seguro, sino que la póliza cada vez es más reducida y tiene más, menos cobertura para los clientes, para, para el servicio que dan es completamente diferente a lo que te venden cuando te sientas a, a comprar la póliza. Eh, he oído muchas veces a la gente de muchos... Gente que dice, no, pero el, el agente de seguro me dijo que, que, que si yo quería una, una, una póliza bien baja, tiene que tener cuidado. Usted tiene que saber qué cobertura le está, qué por ciento de cobertura le, le está usted eh, eh, abarcando la póliza que usted está pagando. Es importante que todos tengamos seguro, pero también es importante que usted sepa que prime State Pública y siempre está para cualquier pregunta que usted tenga, cualquier situación que usted pase, nosotros vamos a estar ahí. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es informarle a cada persona qué, qué, qué es lo que necesita realmente ante cualquier claim. Eh, los latinos por, los, por lo general tenemos una cosa, los latinos cogemos y se nos ro y tenemos un problema de agua, eh, un pipe burst que es como se dice en inglés, se, ro se nos rompe una tubería, se nos echa a perder la cocina. Y entonces lo primero que hacemos es tratar de reparar. Lo primero que hacemos es tratar de resolver el problema con nosotros mismos. He llegado a tantas casas que ya el, el, el dueño se ha encargado de las reparaciones. Cuando tiene un seguro que es responsable por cualquier problema que usted tenga en su casa. Si viene un huracán, si tiene un problema de tubería, si tiene cualquier problema. Para eso estamos nosotros. Para hacerle saber a usted que usted tiene su derecho. Usted está pagando cada mes para que el seguro le respalde a usted en todo. Por eso yo le invito a usted hoy que cuando usted quiera saber un poco más sobre seguro, nos llame a nosotros. Estamos en diferentes estados. Y el teléfono de aquí del Ingec que es Miami, es 305-595-9595. Grábese este número porque quizás eh, eh, en un momento determinado que usted lo cuide a todos, por algún motivo, por un fuego, por algo, usted tiene que recordarse que en el 305, que se conoce como Miami, usted va a encontrar el 5959595. Y desde el dueño hasta la, la secretaria le va a atender a usted bien profesional. Que Dios me lo... También que quería hacerles saber a ustedes que no solo estamos aquí en Miami, no solo hemos representado la iglesia misionera Elín, y quiero destacar también que hemos representado a Puerto Rico. Cuando Puerto Rico pasó por toda esta situación, nosotros entramos en Puerto Rico, nosotros trabajamos con las iglesias de Puerto Rico y nosotros pudimos darle a Puerto Rico, a los pastores de la iglesia de Puerto Rico, lo que, era, lo que era justo para ellos. Les damos gracias por haber tenido confianza con nosotros. Eh, eh, la isla de Puerto Rico con nosotros que estamos todavía trabajando con Puerto Rico así como trabajamos con Orlando aquí en la Florida así como trabajamos con New York New Jersey estamos en North Carolina también y estamos en Texas así que no importa donde usted esté lo que importa es que usted sepa que 305-9595 9595 es el teléfono que usted necesita en cualquier área para que usted pueda resolver cualquier situación. Su hermano está en Puerto Rico, su iglesia está en North Carolina, su iglesia está en su familia está en No es que trabajemos solos con iglesia. trabajamos con todo el que tiene necesidad de hacer una reclamación al seguro. A veces somos rechazados un poco por el problema de que hay lugares que quieren ver rubio de ojos azules haciéndole el trabajo, pero no. Nosotros somos 305-595-9595 y estamos al servicio de toda la comunidad. Llámenos y, y usted verá el resultado y de, de todo nuestro trabajo. No hacemos un advertising para poderlo enamorar. Hacemos un trabajo como el pastor de, de Rubén López ha, ten, ha recibido. Un trabajo donde muchos decían que aquí solamente se podía colectar un, un, un, una pequeña Porción de lo que a él le pertenecía, no. Le colectamos todo lo que le pertenecía a la iglesia. La iglesia va a ser restaurada y está siendo en este momento restaurada. Van a poder ver a través del video de nosotros en la situación de la iglesia y todo, y todo está cubierto, porque seguro le había prometido que le cubriría todo, pero no quería darlo. Pero nosotros, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es un trabajo. Eh, diferente a los demás. Nuestro trabajo es un trabajo de representar la justicia, la justicia que merecen nuestros clientes. Así que ya lo saben. 305-595-9595 es el teléfono que usted necesita. Olvídese de todos esos advertajes y toda esa gente que dice y el abogado y todo. State, Public Ayoste. Nos preparamos y trabajamos de acuerdo como Ayoste del Seguro. Así que no se olviden. 305-595-9595. ¿Y dónde está Carlos? Que no lo veo. Quisiera ver a Carlos. Entra, Carlos, entra. ¡Anda! ¡Entra! entra. <risa> Aquí tenemos a Carlos. ¿Quién es Carlos? Carlos comenzó este negocio de, de, de adjusters. ¿Cuál es el tiempo, Carlos? Ya llevamos ya en esto. Oh, llevamos más, eh, casi 30 años ya, eh, nuestros adjusters. Eh, tienen, eh, por ejemplo, Ramiro Romero tiene más de 57 años de experiencia, como Public Adjuster, eh, eh, otros como Raúl García, tiene más de 46, Ale, Alexander Kinghorn tiene más de 46, 47 años. Entonces, tú me estás hablando que los ayotes que tenemos en la, en la oficina son ayotes experimentados, de experiencia, de muchos años trabajando sobre, sobre lo, que es de, eh, lo que es el trabajo de Pública Juster? Eh, bueno, la oficina tiene eh, a Juster con mucha experiencia y tiene eh, a tasadores públicos con poca experiencia y honestamente que aquellos que están comenzando ahora eh, estoy muy satisfecho también con el servicio de ellos y con los conocimientos y con el, el, el amor que, le, que están uh, haciendo su trabajo Estoy tan agradecido con los, eh, los tasadores eh, que llevan menos años de experiencia. Estoy tan agradecido con ellos como el que lleva eh, 57 años de experiencia porque hacen un trabajo maravilloso. Y me perdona por llegar tarde a la filmación. Eh, tengo que agradecerle eh, primeramente a Dios que est estemos aquí en, en el negocio. Eh, a, este, eh, a través de, eh, del, del pastor Enrique, que aparte que es, a pesar de que es ayotes pastor de su iglesia, eh, conocimos al pastor eh, Rubén López y tengo que agradecerle también al pastor Rubén López que nos haya dado la oportunidad y haya tenido la confianza de eh, entregarnos un, su, eh, su reclamación de seguro y le dijimos desde el principio que no lo íbamos a defraudar y los resultados están aquí. Una vez más, eh, gracias a todo el equipo de Prime State Public Adjuster, a todos, desde el más eh, experimentado como el menos experimentado, desde la secretaria que son excelentes y sobre todo gracias al Pastor Rubén López por el apoyo que siempre nos ha dado nos ha dado el pastor Rubén López nos presentó su hija eh, uh -huh. Claudina López eh, muy contenta con los servicios de nosotros y el, el pastor siempre nos ha apoyado en todas las necesidades que hemos tenido también tanto espiritual como eh, cualquier referencia que nos ha dado muchas gracias señor López amén. Pastor López y quiero decir algo amén agradecerte Carlos que ha sido de un amigo. No es, no es que yo sea un costo un amigo, eso es lo que hemos encontrado. Y te voy a decir algo, me has ayudado en la obra misionera. Prámenme este? me ha ayudado en la obra misionera. Así que agradecido estoy yo, Dios me lo bendiga. Nosotros representamos a todo el, el, el Concilio de, de Iglesia de Puerto Rico y honestamente, las compañías de, Puerto de seguro de Puerto Rico, las aseguradoras, eh, son, no, no tienen ningún respeto a lo que es la póliza, no tienen ningún respeto a, a nuestros hermanos eh, eh, puertorriqueños. Y, pero al final, todos nuestros clientes en Puerto Rico quedaron muy satisfechos eh, con los servicios de nosotros y mm, nosotros atendimos... En Puerto Rico, cuando el desastre, cuando el huracán George, en el año 1998, nosotros estábamos en Puerto Rico trabajando nuestros clientes eh, y también estábamos trabajando eh, el huracán George en, en Los Cayos, aquí en el sur de la Florida. Eh, ahora tuvimos otra vez la oportunidad eh, de representar a nuestros amigos y hermanos puertorriqueños por el huracán eh, María y los resultados eh, están ahí, muy contentos todo el mundo y eh, la mayoría de nuestros clientes terminan siendo amigos nuestros y eh, de, estamos tan cerca de Puerto Rico que nos vimos en la necesidad y prácticamente una obligación moral de empezar a tomar clientes en, en Virgin Island, en las Islas Vives, tuvimos que representar a muchos clientes también en las... En, Así, en Virgin Island y también pueden ir a nuestra página uh, a nuestro review uh, y pueden ver todos los comentarios de todos nuestros clientes en Virgin Island pero hacemos comerciales porque no hemos hablado de los comerciales todavía y, y es bueno que usted sepa que nosotros no solo hacemos casas sino, no soy, ni bot, y botes sino también hacemos porque hacemos botes hacemos de todo, todo, de todo de pero comercial es muy importante un juego todo, lo que sí le vamos a decir siempre es que cuando pasen estas situaciones que usted tiene en su casa, usted trate de tomar fotos, de tomar videos, porque eso nos ayuda mucho a nuestro trabajo, ¿está bien? Bueno, muchas gracias, le agradecemos mucho porque ha compartido un tiempo con nosotros donde ya usted sabe, usted no tiene que hablar solamente con el secret la secretaria de nosotros, si usted necesita hablar con Carlos Jiménez, Carlos le atiende directamente a usted, ¿ok? Que Dios me lo bendiga a todos y que la paz del Señor esté con ustedes. Amén.